¡Gracias! Ah, uh, sí... Los dos lo sentimos... Ya, ya... ¡Bien, basta! ¡Déjale abrazar a la flor! Aún nos queda un largo camino y... Y... Prometo que no te abandonaré otra vez... Así que... Así que tenemos que continuar y mantenernos determinados... ¡Sí! ¡Eso! Uh, al menos no está enfadado. Entonces, venga, vamos, salgamos de este sitio. Esto era un callejón sin salida, así que probemos por el otro lado. Adiós, vistas. Uh, sí, sí, adiós, vista. El otro camino es por aquí. Date prisa, Frisk. Sí, Flowey. Uh, hay mucho más polvo que antes. Esto me da mala espina. Frisk, mira, quizás... ¡Deberíamos! ¡Oh, cielos! Eso me llevó más tiempo de lo esperado. ¿Ah? ¡Oh! ¡Viniste, jovencito! ¡Qué tierno de tu parte! Oh, uh, hola. ¿Dónde conseguiste ese lazo? Te queda muy bien, mi niño. B bueno, yo... Espera un segundo. Parece que una sanguijuela fea llegó contigo. Me encargaré de ella. No, no es una sanguijuela. Es Flowey. Es mi amigo. <risa> ¿Eh? ¿Tu amigo? Bueno, si es tu amigo. Supongo que está bien. Sígueme, mi niño. Uh, sigo... ¿Vivo? ¡Pero Dios! ¿Te gusta mi casa? <risa> Vayamos adentro. Vamos, tengo una sorpresa para ti. ¡Oh, no! Espera un momento. Ese hierbajo no puede entrar a mi casa. ¿Por qué...? ¡Mira cómo se mueve de un lado al otro! ¡Rompen a mi precioso suelo! Así que no, está mejor afuera como el yerbajo que es. P pero ¡Frisk, tengo una idea! ¿Qué idea? Espera un poco, déjame que... Ah, ¡Wow! No sabía que podías hacer eso. ¿Algún problema ahora? ¿Toriel? Eh... Uh, yo supongo que no. Bueno, entra ya. La sorpresa espera. ¡Frisk, ya voy! Ver una casa tan grande, luminosa, ¿Qué estás haciendo? Te llena ¿Qué? de determinación. ¿Quieres decir que. no lo ves? ¡Ven el qué! Bueno, no importa entonces, vamos. Uh, como sea. ¿Hueles eso? Es una tarta de caramelo con canela. Y hasta he preparado una habitación para ti. ¡Sígueme! Está tras esta puerta y. ¿Oh? Espera. ¿Se está quemando algo? Siéntete como en casa. Se fue... Bueno, vamos adentro. Quiero ver mi cuarto. ¡Oh! Uh, es mucho mejor de lo que esperaba. Mira Pero... esos juguetes polvorientos. No te interesan para nada. Viejos. Está lleno de ropa. Camisas de rayas en su mayoría. Muchos zapatos de diversos tamaños. No parecen nuevos. ¡Oh! Uh, veo que está bien preparada. Un marco de fotos vacío. Tiene marcas de garras en los bordes. ¿Y estos? ¿De quién son? Me gusta esto. No me fío de esto. Tú nunca te fías de nada. ¡Pero es verdad! ¡Es demasiado sospechoso! ¿Qué pasa con esos zapatos? Quizás los compró. No parecen precisamente nuevos, ¿sabes? Te preocupas demasiado, Flowey. ¡Escapemos ahora que podemos! Eso sería de mala educación, al menos comamos la torta antes. Oh, ahora lo entiendo. Solo querías eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con las habitaciones de por allá? Señora Toriel... Oh, hola mi niño. Acabo de terminar tu tarta. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hago esto. Se ha quemado un poquito. Un... un poquito. Pero apuesto que está buena. Prueba un trozo. Pero... parece que está demasiado caliente como para comerla. A ti nadie te preguntó. No parece muy apetecible. Pruebas un bocado. Está ardiendo. El sabor a canela es demasiado fuerte. No puedes evitar toser. ¡Frisk! Sabe a canela y a tierra. ¿Qué tal está? Te doy un trozo entero. Toma asiento, mi niño. De todos modos, no tienes el corazón para decirle eso a Taniel. Decir comer comértela de todos modos. ¿Sabes? Me quedé sin caramelo, así que puse polvo de monstruo en su lugar. ¡Soy tan lista! Eh, eh, es, eh, estoy lleno, gracias. ¿Disculpa? Eh, he comido hace no mucho, uh, así que no tengo... ¿Quieres decir que no vas a comértela? ¿Después de todo el esfuerzo que puse en hacerla? Me, me la comeré, lo siento. <ríe> sí, está mejor. Acábate el plato, lo quiero limpio. Usa tu determinación para vomitar. Y que ni se te ocurra vomitar, ¿entendido? Te esfuerzas al máximo y lo consigues. Por ahora. Gritos de de flor. ¿Eh, ¿esa es una rata? ¿Dónde? Yo no veo nada. Uh, lo siento. vaya mío. Oh, has terminado. No fue difícil, ¿verdad? Ahora puedes ir a jugar. Uh, Gracias... ¿Estás bien? El suelo, déjame cerca del suelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Mucho mejor! ¡Puedo sentir mis raíces de nuevo! ¿Ves? ¡Te dije que estaba loca! ¡Tenemos que largaros de aquí! ¡Ya! Que quizás tengas razón... ¡Claro que tengo razón! De vomitar ne necesitas medicinas? No, no, no, no, estoy... estoy bien. Uh, uh. De todos modos, como iba diciendo, me acabo de dar cuenta de que no puedo quedarme pegado a tu brazo todo el rato. Necesito tierra para sentirme menos en peligro, así que... para salir de aquí quizás... Ok, esto es humillante, pero no veo otra opción, quizás... puedas encontrar... Eh, algo? Ya sabes, ¿para llevarme? Oh, ¿como una maceta? Uh, sí, será más fácil para ambos si hacemos eso. Bien, vale. Busquemos una maceta. Súbete a mi brazo. Eh, ¿No podemos esperar un poco? Necesito un minuto o dos. Uh, no te preocupes. Yo la haré. Tú quédate aquí y descansa. Intentaré ir rápido. ¿Qué? ¡No! ¡Es peligroso! ¿Qué pasa si ella...? ¿Volveré?